a enseñar entonces este segundo video, atención Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, la verdad sobre los delincuentes que el gobierno de Colombia de Iván Duque puso para agredir a nuestra amada y pacífica patria Venezuela. Segundo video, adelante. de Jújuta. Seguimos aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en donde a esta hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. eso es lo que ellos están haciendo, son los artefactos que están elaborando en ese momento para defenderse. Queremos darles a conocer a ustedes en ese momento lo que está sucediendo en ese lugar. Se incrementó el pie de seguridad de esa manera están elaborando ellos eh, bueno, todos los artefactos que tienen que para eh, contrarrestar los golpes de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que mencionar que en ese lugar sin que el pie de fuerza y de la misma manera han llegado eh, más manifestantes, más personas que se unen a ese tipo de manifestaciones en el día de hoy. Con gasolina, con trapos y con botellas, están elaborando todo todo esto, lo que sería la, la defensa, entre comillas, de ellos, frente a los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Han dicho que van a ingresar por la parte de abajo del puente, eh, la verdad es una situación muy, muy lamentable, bastante nos, nos preocupa bastante esa situación, la manera que ellos eh, suponen enfrentarse ante los militares. encontramos con uno de los manifestantes, cuéntame, eh, esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarnos. Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyados, que son los colectivos, que los, nosotros lo conocemos muy bien, porque son ampones como uno pues, que a la final cayeron presos, pero el régimen le está dando una libertad. A cambio de, de sangre en Venezuela, ¿me entiendes? A cambio de que a ellos les llega la casa cada 15 días, a cambio que pongan al pueblo a comer mierda mientras que ellos comen fino, ¿me entiendes? A cambio que le den droga para que venda, para que produzca, mientras que nosotros tan queremos es liberar a Venezuela para tener una mejor educación, ¿me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor, que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir hay, que morir, hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo? Ya, ya no cansamos y hasta aquí pues hasta aquí vamos. Y si nos morimos, bueno, nos morimos en intento. ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a bueno, proceder? Vamos, si vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a esperar unas indicaciones que nos hagan. Llamado, hermano, un llamado a la gente. Y bueno, le llamado a la gente Ureña, no tan solo, estamos con nosotros. Vamos para allá, mi gente, vamos a con esos malditos fuegos, piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión ni más nada, se acabó la paga de esta mierda. Fuertes declaraciones de uno de los manifestantes en ese momento para Tejuta.com, portal digital Las Dos Orillas y Cable Noticias. Eso es lo que sucede en este sector del puente Francisco de Paula Santander. Estamos a, a un lado del puente, en la parte de abajo, y creo que ya, ya van a empezar a movilizarse, eh, tratando de, de organizarse. Se han alimentado eh, con pan, agua, con algunas cosas que, que han podido eh, comprar allí en las tiendas, pero pues lo que ellos han dicho es: eh, vamos a defender. Esto incluso con la propia vida como lo acaba de manifestar el joven con el que acabábamos eh, de hablar. Que